que de ¡Ey, tío! Vamos a ver a la mesa, por favor. Vale. ¿Qué tal? No sé, es raro. No, yo no, por lo que te conté el otro día. No, Ya, pero me da miedo de que Alex. ¡Acto comunitario! Me tiraron todos los Me agua por todos lados. Es que fue mortal aquello. Oye, tío, me da de entrar. ¿Pero por qué? No sé cómo contárselo. A... Tranquilo, te van a apoyar. No. ¿Alguien me puede explicar por qué Pulido ha llamado a Andy Alex? Que yo he estado trabajando en la casa Y es que Y ya no lo ha hecho Y soy más asesor ¿Por eso he llevado tanto tiempo sin medida de la mañana? Sí No sabía cómo un tanto de Pues qué quieres que te diga, yo le voy a seguir llamando Angie. Yo es también. que es una chica y es lo que tiene. Claro, ese es su nombre de toda la vida. Pues, es que, bueno, no le voy a llamar Alex porque ahora quiera ser un chico. ¿Sí? Es una tontería. Sí. Ya se le ha pasado, es una tontería que se le habrá ocurrido ahora. ¿De qué estás hablando? Nada, que simplemente no nos parece bien que así de la nada hayas cambiado tu nombre porque... Así, sin más. Es que no nos esperábamos Ajá. esto de ti, así de repente eres un chico, ¿no? Porque no me esperaba yo esto de vosotras. En un momento donde lo único que necesito es vuestro apoyo y que sabéis que pensaba que erais mi amiga y os lo tomáis así. Bueno, no sé. no me ahora. <risa> podemos quedarnos con vosotros, Alex. Sí. ¡Venga, chicos! ¡Tres, dos, uno! El camino al principio puede parecer difícil. Incluso a veces, dar miedo. Nunca es fácil que la gente respete tus condiciones. Aunque, nadie debería tener inseguridad a la hora de expresar su verdadero ser. A Alex le costó mucho asumir quién era, pero al final, gracias al apoyo de la gente que le rodeaba, consiguió salir adelante. Ojalá todas las personas en una situación como la suya sean capaces de aceptarse a ellas mismas y de ser felices.